Había huelga, había un llamado a huelga en el municipio de Las Guaranas, ¿eh? la Guaranas, La Enea, que estaba programado para los días Villalona, de mañana en tres días era. Sí, eh, según tenemos información, tres días de huelga. En... Dios mío, había un llamado a huelga, ¿eh? levantan llamado a huelga en Las no, Guaranas, la reunión sostenida ¿eh? el martes 2 de noviembre. Fue levantado el llamado a para el municipio de La Guana tras un acuerdo arribado entre los grupos populares y el gobierno. Dijeron que darán un compás de espera a ver si el gobierno cumple con los inicios de obras demandadas. La reunión estuvo encabezada por el director del INDRI, Olmedo Cava Romano y la gobernadora civil y provincial Somara Cortés. También estaba el director de INAPA, oh. Wellington Arnau. Wow. ¿Eh? Wellington Arnau también estaba aquí desde, desde Santo Domingo. También estaba... Un representante del Ministerio de Obras Públicas eh, a nivel nacional. Eh, es decir, ahí está Armado Cava, antes mencionado, eh, el director del INDRI. Y estaban ahí conversando con los movimientos populares de allá de las guaranas. Vamos a escuchar el video, por favor. Eh, lo que concierne a la carretera, las guaranas, la ENEA, van a mandar a trabajar mañana en ella mientras eh, trabajan con el contrato. Y eh, el agua, ya el ingeniero nos dijo que van a comenzar a trabajar, que van a hacer un levantamiento y que van a conectar algunos pozos, mientras trabajan con lo que es una cisterna y para eh, llevar el agua a los tanques. En cuanto a la carretera de, que empieza ahí en Huiza y, y la bomba que se está hundiendo, ellos va, pronto van a comenzarla ¿no? y esas son parte de las obras más prioritarias. ¿Vamos a dejar sin efecto llamado el... Sí, si lo vamos a dejar sin efecto, vamos a dar un compás de espera a ver si van a empezar con los trabajos. Ahí, Ahí estaba Daniela, que es una de las dirigentes de las Guaranas, el cual hace el levantamiento de, del llamado a huelga, porque ya eh, están comenzando los trabajos que ellos solicitaban. También falta por llegar los equipos en la Enea para que siga obra pública eh, haciendo esas obras que faltan, uh -huh. la cual ellos exigen. ¿Eh? Así es. Entonces, la huelga, el llamado a paro, estaba convocado para los días 5 y 6 de noviembre por 48 horas, viernes y sábado, una huelga viernes y sábado, y sobre todo el sábado, que es feriado, o sea, eh, me sorprende la curiosa elección de fecha para la huelga, pero lo importante es en este momento que ya el paro se ha levantado y que el gobierno pues está comprometiéndose con cumplir con las guaranas, con ese pliego de obras y de reivindicaciones, y lo más importante es que se ejecuten, eh. para mí lo más importante es que se ejecuten porque eh, para un pueblo y para una provincia cansado de, de promesas, de anuncios, ¿verdad? Que los tuvieron acostumbrados durante 16 años y que luego pues no lo hacían y después huelga, otra huelga, donde pues mucha gente murió, mucha gente murió, mucha gente fallecida, a los apresados por paquete, entonces pues, ya después de tanto, pues que creo que ya es tiempo que el gobierno ejecute y cumpla con este, con este pueblo, ya eh, que ha tenido muchos años exigiendo a las, a las autoridades que cumpla con las obras que, que exigen, verdad, eh, con las obras que le han exigido históricamente. Y vamos a ver, a esperar sí. que se ejecuten las obras y que cumplan con la gente de las Guaranas y aquí en San Francisco, pues esperando también que el gobierno meta mano para cumplir con lo prometido. Claro, que tomen cartas en el asunto, que eso es lo que el pueblo quiere, que se trabaje, que los funcionarios hagan y cumplan lo que prometen, porque llevar un tiempo... En muchísimas carreteras, en muchísimos barrios sí. que tenían esos eh, tapones que necesitaban y pedían a gritos la ayuda. Entonces, no vale el eh, tú decir las cosas de la boca para afuera y no realizarla entonces eso es lo que el pueblo quiere y que bueno pues que dieron respuesta y que van a comenzar su trabajo y que se haya levantado por llamada huelga que también atrás independientemente de todo, se hacen este tipo de revueltas es para que se vea y hay una atención hacia la necesidad pues de las guaranas y que ellos hayan respondido pues esperemos que no sea solo para bajar y que hayan suspendido esa huelga sino que se inicien los trabajos en ese municipio destacar eh, eh, el rápido de desenvolvimiento de los funcionarios del gobierno que vinieron desde eh, de la eh, capital, Santo Domingo sí. a, a darle la cara a, a estos movimientos populares. No, y sí, y atender las problemáticas. Sí, eso, eso me ha gustado porque el gobierno se ha movilizado y ha venido a subir para acá, para Macorís, eh, ya sea directamente el propio presidente, que ha venido unas cuatro veces ya por aquí, eh, yo, ha, ha venido más veces que Danilo en un año, hay que decirlo. Sí. Hay que decirlo. El presidente en menos, en un año, vino más veces que, que Danilo en un año de gobierno. Hay que decirlo, hay que reconocerlo. Y que se han acercado para conocer las problemáticas y dar órdenes para que se ejecuten las eh, prioridades que ya están, eh. ¿verdad?, en carpeta del gobierno. Así que, y de los funcionarios del gobierno ni te cuento. También ¿sí? nunca se había visto un cómo se llama no, un ministro de Interior y policía dándole tanto calor sí sí eh, a esta ciudad a esta provincia eh, que es Chu eh, director ministro de Interior y policía y policía correcto el plan eh, barrio seguro claro, que entonces de, nunca se había visto de ese, de ese plan barrio seguro que ha venido ya unas cuatro veces eh, con lo que es ese plan entonces dos veces para lo que es el proyecto de barrio eh, de un día de tranquilidad en el barrio que inició en Rabo Echivo en el sector San Martín que en el fin de semana estuvo por pues, Pueblo Nuevo eso es muy bueno y eso es que eh, valorarlo positivamente ese empeño de que vengan estos funcionarios aquí para conocer y ver la, la situación ¿no? y, con, y ejecutar también y estar partícipe dentro de los proyectos que se implementa el gobierno, así que Esperamos, como dije anteriormente, que el gobierno meta mano y que cumpla con la gente, pero se valora y se aprecia que los funcionarios estén por aquí. Por lo menos, yo creo que por lo menos una vez a la semana o por lo menos una vez al mes hay un funcionario del gobierno aquí. Y claro, eso, es... eso antes no se veía. Exacto. ¿Eh? No se veía antes.